¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. Yeah. Soy Snow y junto a mí se encuentra Tenecan. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Todo bien, todo bien por suerte por acá. ¿Por ¡Qué allá? bueno! Sí, todo bien por acá. Saludos a todos los que nos están viendo. Saluditos a Acción, a Pau.cl que está ahí posteando... Ahí el más que se encuentra en las redes. Olita. Sí, saluditos en los controles. En los controles. Saluditos uh -huh. a todos los que nos están viendo. Eh, Muy bien, sí, como se habrán dado cuenta, hoy día no se encuentra Metaru debido a que nos dijo que durante este mes va a estar un poquito complicado, va a estar realizando un curso. Y por lo mismo... Eh, por estos dos meses, dado que también estamos en un periodo que son como vacaciones y van a estar un poquito lentas las cosas, preferimos eh, hacer la Cuatrifuerza cada dos semanas. Correcto. Por lo mismo, eh, va a volver los días lunes y la próxima transmisión se va a realizar el día 17 de enero, después el 31, el 14 ah, de febrero. Ahí. Uh -huh. de, de, de, de... <risa> y el 28 Y después de ahí ya volveríamos al ritmo habitual Pero van a ser por solamente estos meses de enero y febrero Para que no se extrañen chicos eh, La intermitencia que vamos a tener Claro Así que por lo mismo Y hablando de intermitencias eh, La semana pasada También tuvimos eh, un pequeño descanso Debido a que también estamos notando Que las noticias van a estar un poquito lentas Sí Así que, por lo mismo, eh, quizás vamos a tirarnos de lleno con todas las noticias que han pasado. ¡Oh! ¡Oh, se iluminó todo! Se sí. prendieron la luz? Ah, la, la, la magia de tener todo prendido. Sí. Tranqui, tranqui. Sí. Así que vamos de lleno con las noticias porque están bastante cargaditas. Y con noticias sí. bastante deprimentes para comenzar el año. Bueno... Ah, ¿Parto bueno. yo o querés partir tus Pato? No, pa pa hagamos la tónica, parte uno más, Tenecan. Ya, yeah. eh, sí, yo tengo noticias. Uf, tenemos unas noticias. Partamos con algo bueno, porque siempre hay que... Yo creo que, yo creo que hay que partir por lo bueno. Vale. Vamos a... Hay, hay un poco de noticias bastante interesantes, a pesar de que... Bueno, sabemos que en esta época del año más o menos no hay mucho. Pero la verdad es que a pesar de todo ha sido un comienzo de año bien, bien, bien noticioso. Partimos con algo que probablemente pasó por debajo del radar de mucha gente Que tiene que ver con Zeldathon Zone es un tremendo equipo de gente Una comunidad de gente que hace maratones de Zelda eh, De todos los juegos de Zelda eh, En pos de caridad Entonces esto se llevó a cabo en la más reciente edición eh, Durante este fin de año De hecho se llevó a cabo desde el 27 de diciembre hasta el 2 de enero O sea, hasta ayer, ayer recién Terminó, estuvo muy entretenido lo ¿no? que alcancé a ver por lo menos de, de esta celda. Zone. Se juntó 175.390 dólares eh, que se entregaron a la caridad de eh, St. Jude's, eh, yeah. el, un hospital de, de research, de investigación de obviamente de enfermedades de, de niños. Así que una muy buena caridad. Estuvo muy entretenido el evento, eh, siempre obviamente. Todo lo que tiene que ver con speedruns y maratones de, de juego a mí me encanta, así que muy recomendado que chequeen, si no me equivoco quedaron varios de los VODs ahí para que los vean en Twitch, eh, eso, muy bueno, muy entretenido, y la verdad es que este Zelda Zone se está convirtiendo ya en, una, en un gran nombre dentro de lo que es Twitch, y dentro de lo que son los eventos relacionados con caridad de videojuegos, así que muy entretenido y muy recomendado. Genial, qué bueno que existan este tipo de iniciativas que se hacen campañas. Aquí en Chile se llevó a cabo hace una semanita atrás también una campaña, diversas campañas eh, por diversos streamers. Entre ellos la Aruchan que realizó un streaming de cuyos eh, eh, fondos se reunieron para donarlo a los niños del Sename. Y también se realizó una iniciativa similar de Colemono, que le fue sumamente bien. Recolectaron más o menos 5 millones ¿Qué? para una fundación que se dedica a regalar almuerzos para gente con necesidad. Sí, sí. sí, sí, sí así sí. que me gusta cuando este tipo de iniciativas se llevan a, a diversos públicos que no solamente sirven para tener, sino que también eh, es un acto de caridad. Correcto. Bueno y hablando de eventos se viene uno de lo que es siempre uno de los grandes eventos del año y que siempre es a principio de año se eh, lo estuvimos conversando durante el 2021 acá en el programa porque no estuvo exento de controversias Macfest eh, pero aún así va a pesar de todo y eh, con algunos hay cambios dentro de lo que fue el board dentro de lo que fue la directiva de Macfest y varios otros cambios que han estado haciendo En cuanto a branding y todo eso Es que eh, este 6 de enero Comienza la Super Magfest eh, Sabemos que como siempre esto se lleva a cabo En un tremendo hotel Y centro de convenciones De Estados Unidos llamado Gaylord eh, Mucho que decir La verdad es que es curioso el tema de, de lo que va a ser más este año Más que nada porque obviamente está todo el tema de la nueva variante Que no, no, es, no es menor, digamos, la Omicron no, no, no, no. En, en, en Estados Unidos, sobre todo, que hay muchos contagios eh, Al igual que hace poco que fue acá en, en Argentina, la Argentina Game Show Allá parece que también van a tener una serie de, obviamente, de, de protocolos Para poder llevar a cabo el evento, de hecho estaba leyendo ahí en la misma página MacFest tienen toda una sección de COVID en la que dice que tienes que ir estando vacunado, de que vuelvan a pedir mascarilla. Así que, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo resulta porque, eh, por ejemplo, hace unas semanas que tuvimos The Game Awards, eh, hubo contagios en The Game Awards, hubo problemas también ahí, pero bueno, parece que fueron post evento, como que no se pudieron llevar, no se pudieron linkear al evento mismo, sino que gente que fue. Después apareció contagiada misteriosamente Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa de, La verdad es que muchos de estos eventos O mucha gente que trabaja en estos eventos Viven de ellos, así que igual es entendible Que quieran llevar a cabo eh, el evento a pesar de todo Obviamente con las medidas de seguridad correspondientes Así que vamos, esperemos que salga bien Esperemos de que sea un excelente evento Y que se pueda llevar a cabo sin mayores problemas Sí, yo creo que igual eh, la tónica de los eventos en que se toman recuerdos y aún así se van a estar contagiando, aunque van a ser casos leves, va a ser parte de la nueva norma que vamos a estar viviendo. Así que no se extrañen sí, no. de este tipo de situaciones. Eh, lo único que les pedimos es que si asisten, ustedes sean los mismos que tomen medidas pertinentes. Correcto, sí. Muy de acuerdo. Sí. Sigamos Tenecan. Sigamos. bueno, hay varias, a raíz de fin de año, hay varias listas que han estado apareciendo estos días y estas últimas semanas Con respecto a los mejores juegos del año, mejores juegos de Steam, por ejemplo eh, Salió obviamente la, como los, los, los Steam Awards eh, Que tienen que ver con votaciones obviamente del público, está muy interesante la lista Ahora hace poco estaba revisando Raid, por ejemplo, y mucha gente está contenta de que hay una categoría que tiene que ver con amor y dedicación del, del, de los desarrolladores del juego y el ganador fue Terraria. En esa categoría vamos a hacer un repaso rápido de eh, cuáles fueron los juegos del año eh, para Steam, votado obviamente por la comunidad. juego del año propiamente tal fue eh, Resident Evil 8, el Resident Evil Village. Eh, juego en realidad virtual del año fue Cooking Simulator VR. Por amor y dedicación, fue de Terraria eh, Mejor para jugar con amigos y Text2, que también fue el ganador de Game Awards Si no sí. me recuerdan Estilo visual excepcional, Forza Horizon 5 Jugabilidad más innovadora Deathloop Mejor juego que peor se te da Eso supongo que tiene que ver un poco con la dificultad del juego Es Nioh eh. 2, The Complete Edition Mejor banda sonora Guardians of the Galaxy de Marvel Muy interesante ese, esa, esa elección también Excelente juego, rico en historia Cyberpunk 2077 Bueno, al Cyberpunk le, ha ido, le ha, ido, ha ido Mejorando sus reviews a medida de que Han ido parcheando un poco el juego Y que se ha ido baratando eh, el juego Sí, que se ha ido el juego Y siéntate y relájate, el ganador fue obviamente Farming Simulator 2022 Eso por parte De Steam eh, los Golden Joystick Awards también son otros eh, Otro, obviamente, game of, tipo Game Awards del año eh, También, obviamente, estuvo eh, Mejor Narrativa, que fue Life Strange Mejor Juego Multijugador, que también se lo llevó It Takes Two Mejor Diseño Visual, Ratchet, and Clank, Ratchet and Clank Rift Apart Mejor Juego Indie, Death's Door Mejor Estudio del Año, Capcom, Grande Capcom Mejor expansión, Ghost of Tsushima, Iki Island. Eh, juego móvil del año, League of Legends, Wild Rift. Mejor audio, Resident Evil Village, completamente de acuerdo también con ese. Y mejor actuación, que esto también fue de Game Awards, Lady Dimitrescu, Maggie Robertson por Resident Evil Village. Mejor comunidad Final Fantasy XIV. Juego de PC del año, Hitman 3. Eh, PlayStation del año, Resident Evil Village, Nintendo del año, Metroid Dread, Xbox del año. Psychonauts 2 eh, Mejor hardware de videojuegos eh, Playstation 5 Mejor jugador activo, Final 14 Juego más esperado, Elden Ring Gotti, eh, Resident nivel Village Curioso Y eso sería por parte de los Golden Joystick Awards Por otro lado hubo una lista que es un poco más Indie, digamos Que tiene que ver con TV Asashi Que sacó como una lista de los mejores 100 juegos Ever Esto es de, de, de, de todos los tiempos, no solo del año eh, eh, que eso fue votado por usuarios de la cadena de televisión, obviamente son en su mayoría japoneses, ¿no? Y una lista de 100 juegos. Vamos a nombrar solamente los primeros 10, obviamente. Eh, pero está muy interesante la lista. Esto, obviamente, es como juegos de mejores juegos de todos los tiempos, pero votado por público mayoritariamente japonés. En el número 10 está uno que yo creo que siempre está en todas, debería estar en todas las listas, que es Super Mario Bros. 3, que es como super estándar pick de mejores sí. juegos de la vida eh, Final Fantasy X está en el número 9 Chrono Trigger Que curiosamente normalmente está en estas listas Que son como más japo en listas más internacionales sí. No suele aparecer eh, Super Smash, Smash Bros. Special en el 7 Dragon Quest 3 Que obviamente también siempre van a aparecer más en las listas japo que otra cosa Splatoon 2 en el número 5 Animal Crossing New Year's Forest en el número 4 Final Fantasy VII en el número 3, Dragon Quest 5, en el número 2. Y en el 1, primerísimo primero de todos los tiempos, Legend of Zelda Breath of the Wild. Yo creo que no es una mala lista. No es una mala lista. Interesante es no. porque de ahí para abajo está eh, Undertale, está Kingdom Hearts 2, está Minecraft. Es eh, interesante que en este caso hayan aparecido algunos juegos no japoneses en la lista. Así que muy interesante. Sí, eh, oye, lo, lo único que es, bueno, hay que notar que los, los japoneses siempre han sido fanáticos de los RPG Y por lo mismo hay muchos sí. RPG, Final Fantasy X, Chrono Trigger, eh, Dragon Quest III, Dragon Quest V, Final Fantasy VII eh, Por supuesto Así que <ríe> es bastante subjetivo, obviamente ahí cada uno tiene su propio listado de juegos eh, favoritos pero sí hay que notar de que dentro de la cultura japo están muy arraigados los RPGs y Nintendo. Sí, totalmente. Por eso igual es interesante ver que eh, hay juegos también que no son. no sean japo también en la lista. Sí. Como Undertale, como Minecraft más abajo. Bueno. Eh, ¿Qué más? Ah, vamos un poco a las noticias menos agradables de mi parrilla, por lo menos de esta noche. <risa> La, la, la, la más colorona, ya, partamos sí. vamos, vamos a hablar un poco de Square Enix Porque hay varias noticias relacionadas con Square Enix eh, Hablando ya, digamos, de a propósito de los, de los juegos del año japonés eh, Final Fantasy XVI Salió, sacaron hace poco Square Enix a un comunicado relacionado con Final Fantasy XVI Que eh, se estaban esperando noticias hace bastante tiempo y eh, esta nota de prensa tiene que ver con que el juego está retrasado probablemente está más retrasado de lo que ellos comentan aquí eh, pero por lo menos lo que ellos eh, admitieron en este comunicado de prensa es que debido al COVID eh, se retrasó muchísimo lo que es la producción del juego en todo aspecto y que va a tomarles por lo menos seis meses más de aquí en adelante tener más noticias eh, sobre el juego Sí, Así que es un retraso importante Sí, importantísimo Yo creo que esperaban tener un poquito más De contenido para mostrarse En The Game Awards O en estos streaming que hacen De fin de año Pero claro, yo creo que al final Lo hicieron pensando de que el título posiblemente No estaba completado no No estaba en un Punto de desarrollo que querían mostrar algo más Y por lo mismo Esto por lo menos viene a justificar De que tienen un ya no es retraso elegante seis meses Pero, no. pero me, me, Mejor que ahora digan De que sí, el juego se va atrasado Así que vamos a requerir más tiempo A que ya esté cerca el lanzamiento Y, y sientan la presión de los fans Correcto, así que eso por Final Fantasy VI, Que yo diría que fue uno de los gran ausentes De, de, de Game Awards Y de estos de Lanzamientos o, o eventos de lanzamiento Y anuncios del de, de año pasado ¿No? Eh, hablar, siguiendo un poco de la línea de Square Enix Vamos a entrar en uno de los tópicos Que yo creo, yo creo que es una de las cosas más eh, Complicadas de hablar en, de Relacionadas con videojuegos Que hemos tenido últimamente Y que venimos hablando desde inicios del año pasado Que es que tiene que ver que ahora Square Enix se sumó un poco al carro Por lo menos en cuanto a declaraciones eh, Al mercado NFT para eh, la bueno, gente que todavía no tiene muy claro lo que es NFT Son básicamente eh, criptomonedas llevadas al arte Por decirlo de alguna manera eh, Básicamente lo, eh, lo que sucede con los NFT Es que hay un tema de De que se le trata de dar una, Un token digital para que, como que Verifique que ese ítem es único Por decirlo de alguna manera Y eso ha tenido un montón de de usos En el mundo del arte digital eh, Tanto en música Como en arte, ilustraciones Y ahora últimamente se ha metido fuertemente A lo que es el mundo de los videojuegos Hablamos en la semana pasada O hace unas semanas Sobre que Ubisoft se estaba metiendo en esto Y un poco a ciegas Porque como que no tienen mucha idea De qué es lo que quieren hacer Square Enix tampoco tienen mucha idea De lo que quieren hacer, solamente fueron declaraciones De parte de de la directiva y de los, del CEO, si no me equivoco. Que fue como, sí, ¿saben qué? Nos interesa esta cosa de los NFT. Aseguran de que el, blo los blo el blockchain es como el futuro. Y que están interesados en empezar a trabajar con el tema. Y obviamente eh, no fue muy bien recibido por los fans. ¿Por qué? Porque obviamente hay un tema eh, de, de que vamos a, vamos a tratar de... Eh, entrar más en detalle más adelante, pero hay un tema con robo de arte, hay un tema de que la tecnología no está bien refinada todavía, hay un tema ambiental de por medio. Entonces, eh, como siempre, el mensaje es como investiguen sobre el tema, no se queden en como, ah, es que las empresas están empezando a hacer esto, así que por lo tanto esto bien, y la gente se está quejando, por lo tanto está mal, sino que háganse ustedes una opinión al respecto e investiguen que es, los NFT y cómo funciona más o menos el tema. Sí les puedo decir eh, de que es un poco irónico, por lo menos. varias gente que está relacionada con Square Enix eh, habló de lo irónico que es esto, particularmente por todo lo que tiene que ver con la parte ambiental de los NFTs. porque bueno, uno de los juegos más conocidos y que está ahí en el top 3 de los mejores juegos de todos los tiempos, y que le hicieron un remake, más encima, hace o sea, poco que es el Final Fantasy VII tiene que ver mucho que ver con lo que es la conciencia ambiental también. Así que es curioso, por lo menos, eh, que Square Enix se esté metiendo en esto, teniendo en cuenta ese tipo de contenido y un poco el mensaje de los juegos que tienen. Pero bueno, eso ya es como arena de otro costal, ¿no? Eh, pero sí, además, otra noticia interesante relacionada con esto es que el efecto eh, en los fans no ha sido menor, ya que eh, fans de Final Fantasy XIV, que además, bueno, ha tenido una cantidad importante de crecimiento de, de público últimamente, debido a todo lo que pasó con Blizzard y qué sé yo, y bueno, las noticias que hemos venido dando este último tiempo, las nuevas expansiones y todo eso, de hecho, hablamos hace poco de que, Estaban teniendo tanto público de que tuvieron que cerrar el juego y dejar de vender copias. Eh, la comunidad del Final Fantasy XIV, que de hecho salió además en Game Awards como una, la mejor comunidad digamos, de, de videojuegos del año, y en otros en otras eh, premiaciones también salieron como mejor, mejor comunidad, mejor fan. Fan base, digamos, del juego, qué sé yo. Eh, han estado debatiendo harto sobre el tema de, de, del anuncio de Square Enix y han incluso amenazado con abandonar el juego si es que Square Enix fuera a seguir con el tema de, de los NFT así que muy muy interesante ver cómo se va a desarrollar este tema eh, en el subreddit sobre todo de Final Fantasy XIV está muy álgida la discusión así que Va a haber que ver cómo se desarrolla esto Como decíamos, no solamente es Square Enix el que está metido en esto Ubisoft se había metido hace poco también en el tema de los NFT Hay muchos juegos indie NFT también que están apareciendo Y que están apareciendo y están buscando eh, dinero muy rápido Y después están desapareciendo eh, Así que es, es una cosa que vamos a tener que definitivamente Profundizar en algún momento más adelante en el programa Sí, Así que... ya, ya hemos hablado de que va a ser necesario sentarnos a hacer un, un mini foro para conversar de lo que se viene con respecto al NFT, analizarlo bien y por qué considerarlo que co bajo el paradigma actual que se está manejando lo NFT no es una buena idea. Sabemos de no. que hay mucha gente que lo defiende pero aún hay más gente que está en contra de ese movimiento Debido a, a que hay diversos contextos que se están realizando muy mal Entre ellos eh, el aspecto artístico Que de artístico no tiene mucho Y que aparte se están eh, realizando robos de arte Y declararlos como si fueran parte de uno Siendo que no debería ser así También hay recursos económicos Que se están considerando como ciertos lavados de dinero Que ahí pues, es, es disputable y tal como decía Tenekan, también tiene efectos medioambientales que nos van a afectar a muy largo plazo. Quizás a corto plazo mediano plazo ya empecemos a ver algunos de los efectos. Así que sí va a ser motivo de discusión. Lo único que les... tal como Tenekan les decía y también los consejitos es que si se meten investiguen bien. Y que si se meten y quieren eh, invertir recursos, no inviertan más recursos de lo que están dispuestos a perder Correcto, bueno para cerrar un poco el tema de los NFT hay una última noticia relacionada con esto eh, que tiene que ver con el tema del robo de arte, probablemente eh, veamos este tema más adelante con, con Metaro cuando se suma porque yo creo que el Metaro tiene mucho más que hablar al respecto, que yo creo que le, le viene más como el tema, ¿no? Mm. Eh, pero DeviantArt, eh, que su, la gente que no conozca lo que es DeviantArt, DeviantArt es una de las plataformas más grandes de arte digital, que existe eh, en internet eh, Se hace mucho portafolio Se hace mucho crecimiento también artístico en, en Deviantart Y hace poco eh, empezaron a trabajar Si no me equivoco Con una, una plataforma en la que se venden NFT también Que se llama OpenSea Si no me equivoco tienen una integración Más o menos importante eh, De Deviantart con OpenSea y eh, también DeviantArt hizo todo un sistema de, con OpenSea y con Google, creo también, que tiene que ver con eh, el mismísimo robo de arte. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Eh, mucho, mucho, mucha de la gente que sube su arte a de DeviantArt está sujeta a que gente agarre, descargue esa imagen y después posteriormente la suba como si fuera un NFT, es decir, como si fuera un arte Único eh, y que fuera de su Propiedad más encima A esta plataforma y la gente la compra Y ganan dinero y Un montón de cosas y no pasa O sea no, no pasa ni siquiera por el radar De la gente que crea ese arte Y lo postea Precisamente ese es uno de los problemas actuales Que tiene la, la tecnología y el, y el mercado de NFTs Y se están reportando Una cantidad de robos dentro del mismo Diviantart que lo ha puesto En la, en la mirada pública este, Esta última semana eh, Desde que se Desde que se inauguró Digamos este este tema Y desde que DeviantArt está trabajando con OpenSea eh, Alrededor de 50.000 alertas de robo de arte Han estado apareciendo a los usuarios Y muchos de los artistas grandes de Que están metidos en DeviantArt eh, Lo están reportando Mucha gente dice Que en, en, en márgenes de días Les aparecen decenas y decenas y decenas de notificaciones de que, oye, tu arte está siendo utilizado para estos NFT, revíselo por favor. Este, Lois eh, RJ Palmer, entre otros grandes artistas que se, digamos, utilizan DeviantArt de forma regular y que son conocidos dentro de DeviantArt, eh, han tenido que utilizar Twitter para, para salir a decir, oye, esto no está bien, me están llegando notificaciones a cada rato. De que me están robando el arte. Así que, no sé. Es un tema complejo. Sí. Eso por el momento relacionado con los NFTs. Y eso serían mis noticias del día. Vale, vale. Sí, como se ha dado cuenta. Partimos el año. <risa> eh, sí. Recibiendo estas críticas. con Respecto al NFT. Que nosotros ya habló, habíamos analizado durante el año. De que cada vez se vuelve eh, más tóxico o más turbio el, el tema y que vemos que igual a corto mediano plazo no va a mejorar mucho la situación que digamos hmm. así que esperamos Completo. de que sea la misma gente que tome medidas pertinentes y bueno eh, nada más que aportar, sigamos con mis noticias porque el día de oh. ayer el 2 de enero fue el día con más usuarios concurrentes en Steam ¡Wow! Sí, justamente eh, estuvieron revisando estadísticas de uso de los usuarios. Igual la situación pandémica ha hecho de que eh, Steam eh, esté siendo muy ocupado. Sin embargo, el día de ayer me imagino que post eh, fiestas de Año Nuevo y siendo domingo mucha gente empezó a revisar sus regalitos que recibieron. Y eh, dentro de el, los logs que esto se puede igual revisar por el, el sitio llamado SteamDB, que es como uh -huh. la base de datos que tiene externa los usuarios para poder revisar estadísticas de Steam, se dieron cuenta de que eh, habían 27.9 millones de usuarios conectados en Steam. Wow. Eh, igual esta estadística eh, si bien es impresionante eh, se ha dado cuenta de que ya estaba siendo un poquito más recurrente dentro de los últimos días sobre todo los días domingos que mucha gente se está conectando para poder jugar ese día y ya es eh, el onceavo domingo seguido de que se encuentran con que hay varios usuarios concurrentes wow Así bueno que... es que sí, sí igual influye influye yo creo que muchas cosas influye la, la nueva variante como estábamos conversando antes influye que es fin de año influye los feriados influye un montón de cosas sí influye también de que eh, no hace mucho antes de los video games awards si mal no me equivoco se había llevado el las ventas de invierno de steam ah claro sí de la hecho creo que ahí están no sí ¿Todo esto? Sí, mm. así que igual considerando que muchos usuarios renovaron su equipo o que estaban en ese proceso y los juegos igual estaban siendo, eh, tirándose con precios bastante accesibles, no es de extrañarse pero sí es bastante interesante analizar de que eh, hayan tantos usuarios o sea, mm. haya aumentado un poquito más la población considerando años anteriores eh, antes de continuar, te mandamos saluditos a Darren Farrun, Felipe Gamer, que se han dado una vueltita también. Saluditos chicos, feliz año. Feliz año. Sí. Sigamos. Eh, hace no mucho, eh, unos días atrás, Nintendo publicó un listado con los juegos indies más vendidos del 2021. Wow. Eh, eh, igual es interesante eh, este listado. Considerando que Nintendo casi nunca publica esta información. Así que... O no, por lo menos lo hace con respecto a sus títulos. Eh, dentro del listado podemos encontrar a Cyber Shadow, Unpacking, eh, Tetris Effect Connected, Steve Fight The Game, Curse of the Dead Gods, Ender Lilies, Doki Doki, Literature Clubs Plus, Spelunky 2, Road 96, Subnautica, Subnautica Below Zero, Little Good, Islanders Consolidation. Slime Rancher, Plortable Edition is worthy at 2, como los juegos con mayor ventas en la plataforma para este año. Oye, ¿y Hades? ¿O será que ya no consideran a Super Giant Games como una, como Indie? No, no, no. <risas> eh, posiblemente haya sido eh, uno de los juegos más vendidos, pero del año pasado. Recordemos que Hades igual lleva su... Ah, 20... ¿verdad? Referente del, del... por lo que fue el periodo 2020-2021. Claro, toda la razón, toda sí. la razón. Eh, Igual eh, Interesante de que hagan Este tipo de Demuestra de que por lo menos Para la comunidad indie es importante la plataforma mm, Totalmente Y obviamente eh, Si ah, Revisamos una semana Atrás, también Nintendo publicó Un listado con el juego que es Más vendido en la Switch Y como lugar se encuentra El Mario Kart 8 por supuesto. Bueno, Carter, en la pandemia ha sido una cosa de locos. De locos. Sí. Así que, por lo menos, para lo, lo, los desarrolladores eh, sacan cuenta alegre de, de que le ha ido bastante bien sus juegos en la plataforma. Sí. En noticias eh, un poquito más tristes, eh, la semana pasada nos enteramos de que falleció el legendario John Madden. A la edad de 85 años. Eh, para la gente que no sabe o no conoce mucho, John Madden se hizo conocido en la época de la Nintendo Super Nintendo. Debido a que fue el rostro de los juegos de eh, fútbol americano, también conocido como NFL. Uh -huh. Y... Siendo un entrenador, se volvió como una persona bastante icónica dentro del mundo del deporte de ese estilo. Principalmente porque, eh, aparte de ser un entrenador bastante exitoso, ganador de series mundiales, mundiales y, mm -hmm. y comentarista, también eh, fue uno de los que apoyó los desarrollos de, de este deporte en en PC y en consolas considerando que igual era un periodo en que eh, para entrar a ese mercado necesitaban a alguien particularmente famoso y eso significó de que eh, entablara un cierto eh, estándar de cómo se debía presentar los videojuegos Sí, aparte que si no me equivoco Madden, Madden fue uno de los pocos que el juego como franquicia Tuvo éxito muy sostenido Porque eh, hay otros juegos Que estaban relacionados con deportistas más, más con deportistas Que con deporte, porque por ejemplo Ahora está obviamente todo lo que es PES Está todo lo que es FIFA Pero antiguamente en la, en la, en la época del Nintendo, Super Nintendo Y hasta Nintendo 64 Y obviamente sus paralelos eh, Muchos juegos de deporte venían con el nombre De, de, de algún deportista, por ejemplo Shaquille O'Neal Michael Jordan, Alexi Lalas en fútbol, en <risa> fútbol también estaba Ronaldinho, Sox, Ronaldinho, Sox, <risa> sí, sí, sí, sí. Y muchos de esos juegos tuvieron uno o dos y murieron. Entonces Madden tuvo un, un digamos, un incremento sostenido de franquicia, mucho más de la redundancia sostenido, consistente y que perduró mucho más en el tiempo. Claro. Eh, igual eh, dentro del juego que sacó fue revolucionario porque siendo John Madden comentarista en ese entonces, fue uno de los primeros mm -hmm. que integró voces eh, para los juegos mm -hmm. de deportes. Lo cual también significó de que fueron una parte de la tendencia que se vio dentro de los siguientes títulos y ya se volvió eh, algo que es necesario dentro de los juegos de deportes. ¿Con que incluyan comentarios o comentaristas. Sí, un estándar. Sí. Totalmente. Eh, así que dejando un legado atrás, hablando, eh, vamos a hablar de otro legado porque la trilogía de Tomb Raider se encuentra disponible de forma gratuita en Epic Game Store Recordemos que hace una semana atrás habíamos dicho de que eh, la plataforma estaba regalando un juego diario Si lo aprovecharon bien, porque yo lo aproveché y saqué varios títulos que estoy jugando actualmente y eh, el último juego que se puso en vitrina y que está disponible durante toda la semana Es justamente la trilogía que se puede encontrar eh, Tomb Raider*, Tomb Raider eh, Rise of Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider Sí, y la, se última encuentra, sí la última trilogía Y eh, estos títulos se encuentran disponibles con sus ediciones definitivas o de colección Así Muy que, bien. si no han jugado ninguno de los títulos, es una buena oportunidad para que lo puedan descargar. Es curioso contrastar esta noticia con la de Steam, ¿no? Es como, eh, por un lado Epic está regalando un montón de juegos, pero por otro lado Steam también tiene más usuarios que nunca. Eh, es una cosa curiosa. Sí, bueno, es igual es una competencia que cada uno saca sus armas. Steam siendo la plataforma sí, pero... eh, de facto para los jugadores de PC y Steam intentando sacar su tajada. Sí. Igual esto significa de que eh, muchas plataformas van a empezar a optar por algunas de estos títulos. Llámese Ubisoft, que tiene Ubisoft Connect, eh, Tronny Arts, que de, ya mató su plataforma anterior para poder volcarse a estos mercados. Y también eh, Cosas que salgan a futuro, yo creo que van a estar entre estos dos. Sí. Obviando de que también eh, está GOG. Eh, de por medio, mm. pero así como no. los que ponen más dinero, debe estar eh, mm. entre estos dos. oye ¿Origin murió entonces? No sabía. Sí, sí no, o sea, hay muchos de no, los no. títulos que siguen dependiendo de Origin, eh, está ahí, pero vale. eh, hay algunos juegos que ya está empezando a retirarlos y poniéndolos en Steam derechamente. Perfecto. Entonces igual no, no, yo creo no, no, que Origin no. va, va, va a ser más como una plataforma de acceso que una plataforma de control de juego. Ya, yeah. interesante. Sí, pero no, no se ha matado en su totalidad. Espero que sea claro. lo mismo con Ubisoft en todo caso. <risa> sí. Bueno, sigamos. Eh, Sony eh, justamente para este mes anunció un listado de juegos gratuitos que va a estar disponible por este mes para PlayStation Now y PlayStation Plus. Para la gente que no sabe, PlayStation Now es el sistema de suscripción de streaming que tiene Sony como respuesta de eh, el Game Pass. Mientras que el PS Plus es eh, un sistema que tiene de, de regalo para la gente que tiene la consola de PlayStation y que pueden ir accediendo mm. a títulos anteriores. Eh, Dentro del catálogo de PlayStation Now se va, va a encontrar disponible a contar de mañana Mortal Kombat 11, Final Fantasy 12, de Zodiac Age, eh, Fury Unleashed, Unturner, eh, Super Time Force Ultra y Kerbal Space Program in Ace Edition. Y en PlayStation Plus se encuentra, o va, o sea, se encuentra disponible dentro de este mes Persona 5 Strikers, eh, Dirt 5 y Deep Rock Galactic. Super. Igual se está pensando de que eh, estas novedades van a venir, a, a venir en decadencia debido a que eh, se está trabajando Sony en su propio sistema de suscripción eh, que va a venir a competir sí o sí de lleno al Game Pass. Claro. Y recordemos que Game Pass, para la gente que no conoce el sistema de suscripción de Microsoft, de Microsoft que está sacando juegos como cuando quiere... Sí. cada semana nos enteramos de que saca juegos así, es más, ya no tiene ni siquiera que hacer anuncios, sino que directamente dice tengo todos estos juegos gratis, aprovechen y hay muchos Aprovecha. juegos que salen día 1 en Game Pass mm. verdad Sí. así que por lo menos para la gente que tiene eh, Playstation es una buena oportunidad para sacarle el polvillo y poder descargarse estos títulos si están interesados buenísimo y eh, dentro de las últimas noticias que tengo Porque fue dentro de las que filtramos <ríe> Había muchas noticias que no estaban como muy interesantes de comentar Es que Riot accedió a pagar indemnización de 100 millones de dólares A demanda que recibió por discriminación de género sí. Esto lo habíamos hablado anteriormente eh, De que Riot había recibido una demanda en el 2018 Debió a que justamente recibió eh, Discriminación eh, de género eh, Una persona que trabajaba ahí eh, En una cultura que era principalmente machista Y que eh, también salió a la luz Luego de un, una investigación que llevó a cabo un sitio de noticias eh, Y que obviamente desencadenó una serie de acciones Entre ellos que fue esta demanda y eh, finalmente para no seguir el juicio eh, decidió Riot eh, acceder a una paga de 80 millones de dólares a las personas que demandaron y otros 20 millones eh, en pagos de abogados wow y obviamente también eh, accedió a tener eh, una investigación de lleno por el en la Comisión de Empleo Justo de California. Para obviamente. Mm -hmm. eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, mejorar sus ambientes laborales. Y. Y con esto también que mejore un poco la perspectiva de la compañía. Correcto. Riot ha pasado un poco. O sea, en un principio, como que Riot era el que estaba como más involucrado en un montón de demandas y de acusaciones de, de, de malas praxis de trabajo, de discriminación de género y un montón de cosas y como que pasó jabonado y ahora, bueno ahora está pagando, pero pero siento que igual dentro de todo han sido los que han salido más aireos, aireosos dentro de, de las comparaciones con Deezer, con Ubisoft y con otras empresas también sí que creo que lo Creo que lo han manejado peor. Riot creo que dentro de todo es de las pocas que lo ha manejado más o menos bien. Sí, pero igual dentro recordemos del... que Riot fue una de las primeras compañías en las cuales empezó a recibir este tipo de acusaciones eh, con sí. el cambio de cultura que hubo con respecto a la discriminación de género y que ya muchas de las empresas eh, se están poniendo en campaña para tener un ambiente de cero discriminación. Y... Obviamente, todo que sale a la luz de la compañía de videojuegos es que muchas de ellas se están dando cuenta de que son ambientes tóxicos y que intentan eh, mejorar. Y que obviamente esto fue una bola de nieve que fue creciendo para las otras compañías. Actualmente Ubisoft, Electronic eh, Arts y Division Blizzard son las que uh -huh. se están siendo mayormente acusadas. Así que Riot eh, que toma esta medida también puede ser. Eh, de, en el fondo un precedente. un precedente para que otras compañías opten directamente a mejorar sus ambientes y no tengan que eh, en el fondo sufrir por su imagen y que también sufran de fugas de empleados porque eso está pasando actualmente con las compañías antes mencionadas correcto así que ah eh, si no saben bien de qué estamos hablando eh, hay un especial que tenemos en YouTube donde hablamos de eh, esta situación con, con la Chio y que es una persona que nos explicó bastante bien de cómo se vive en este tipo de ambientes en el mundo de los videojuegos. Así que vayan a ver el especial porque está sumamente bueno y lo pueden acceder sin problemas y lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Sí, muy, muy, muy, muy recomendado, hablamos bastante de lo que fue eh, los, los casos de, media, de mitad de año de Blizzard, que fue donde estalló la cuestión, y eh, un poquito de Ubisoft también, porque la chivo es investigadora y tiene un montón de información relacionada con todo, con todo esto, desde el, más, más académicamente, digamos, incluso. Sí. Entonces, eh, fue, fue una muy buena invitada y nos explicó bastante al respecto, estuvo muy entretenido. Sí, estuvo sumamente entretenido. Y esas son las noticias que yo les traía para el día de hoy. Super. Así que con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Recuerden, tal como lo mencionamos, que la Cuatrifuerza se va a estar eh, realizando cada dos semanas durante este periodo de enero y febrero. Así que el próximo programa lo vamos a tener el 17 de enero. Super. Y esta semanita ya vamos a estar poniendo al día todos los capítulos que teníamos en, en la cola. Así que ahí vamos a tener un poquito más de contexto al, al respecto. Vamos a estar anunciando las redes en todo caso, que vamos a estar con este intervalo. Justamente para sí. poder eh, darle tepito a. al Metaru para que pueda realizar su curso sin problemas. Y también para que tengamos más noticias para poder comentarles. Correcto. Y... Recuerden visitar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Paua .cl o Paua.cl o eh, Cl. nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter y en Twitch. También nos pueden pillar como La Cuatrifuerza en Instagram y vamos a estar también publicando ahí los horarios de cuando vamos a estar public eh, publicando y estamos saliendo en vivo muchas gracias chicos, a todos los que nos vieron a través de Twitch y se nos están viendo a través de Youtube, no olviden comentarnos para que también sepamos qué tipo de contenido les gustaría que estuviéramos comentando en nuestro programa La Cuatro y Fuerza, Tenecan, tus redes so, Tenecan en todos lados, ¿puedo hacer un último anuncio? Antes sí, de por supuesto eh, si no han visto mi especial de Navidad, que quedó muy bueno, eh, salió también ahora, hoy día, en eh, Spotify. Eh, en, obviamente en, lo voy a sacar también en Bandcamp dentro de hoy día o mañana. En Deezer y todas las demás plataformas de streaming de música. Y eh, los chicos de Yastik, si no me equivoco, van a estar tocando en Rancagua en un par de semanas más también. Así que si son de Rancagua... Muy recomendado que los vayan a chequear para estar con eh, PlayStation BGM también, que es una banda también de música de videojuegos que está empezando a tomar alto vuelo. Así que muy recomendado. Genial. Entonces ahí ya saben chicos, eh, es una buena iniciativa de que las bandas, sobre todo Jastic que está siendo de los primeros, eh, se estén presentando en regiones. Una buena oportunidad sí. para que no digan que está todo centralizado en Santiago. Sí. Y obviamente ahí pueden revisar los especiales porque también están empezando a subir los capítulos, de, o sea, lo, las presentaciones que se realizaron en la Ñoño Party. Sí. Así que ahí pueden estar eh, revisando el material para que puedan disfrutar de buenas músicas durante este verano. Saluditos a toda la gente que nos visitó y que estuvo comentando con nosotros, entre ellos Alction, que estuvo comentando Felipe Gamer también, Darne Room, y Aldebaran. Y obviamente Muy agradecimiento bien. a la fuani por estar comentando. De nada. <ríe> Así bien. que, eso chicos, bien. nos vemos en dos semanitas más. Cuídense y disfruten de este veranito. Recuerden refrescarse, eh, vacunarse dentro de lo posible y cuidarse que todavía estamos en pandemia. Eso chicos, hasta sí. la próxima semana. Bueno, chau, chau. Mucho. Chau.